Bien. Tengo un secreto, ¿lo ves? Corre de otra vez oh. lo Valentino, lo Valentino Negocio con el trap mercador Mercado Latino Sencillo pero audaz porque soy el fino Acostumbrado a mantener un solo estilo Vamos a hacerlo bien pero no te asustes porque yo estoy tranquilo Tómatelo con calma que no quisiera que me espantes el tiro Fabricamos el money como Berlin pero lo cuento por kilos Lo cuento por kilos porque a no a no a no balance.